En este caso nos vamos a encontrar desde la ciudad de Venado Tuerto, en Venado Tuerto esta vez, en presencia aquí en los estudios del VER TV, porque hace instantes teníamos comunicación telefónica, literalmente por teléfono incluso un teléfono de línea, yo Exacto. me quedé con eso todavía, sí, ¿viste? Sí, Hablamos con Charlie García. Mirá, con Charlie, <risa> sí. ¿Y quién es, qué privilegio. Claro, los coristas aparte. imagínate ah, el Exacto. nivel que tenemos. <risa> ¿Viste que va muy a estar bien, haciendo el tributo este viernes sí. el 1927 Multiespacio sí, sí, sí. Néstor Mikol, mm. Charlie Mikol, que la verdad es Charlie García, así que mm. estuvimos hablando mm. con Charlie, vamos a <risa> contarnos <risa> de eso. Total. Por ahora es lo más cerca que estuvimos. Y antes de continuar <risa> hablando con nuestro próximo invitado, vamos a presentarlo, Walia Vaca, seguramente lo conoces, lo descubriste y se si lo empezás a descubrir ahora, bueno, un mundo que ojalá también te permitas disfrutar desde alguna forma, leyendo sus libros, aceptando sus sugerencias o siendo parte también de esta posibilidad que da a través de uno de los talleres que están en Venado Tuerto, en este caso coordinador de palabra lío. Vaya, si hacemos lío nosotras con las palabras. Sí, Pero vamos a saludarlo y agradecerle enormemente, como siempre, por la predisposición y aún más por hacerse el tiempo y acercarse a los estudios ah, del TV. ¿Cómo estás, Wally? Buenas tardes. Por la convocatoria. La verdad que estoy muy contento. Siempre es bueno que a uno lo tengan en cuenta. Y bueno, siempre este canal y este espacio, digamos, siempre lo ha hecho, digamos. Así que, bueno, gracias. Bueno, y vamos a comenzar preguntándote por vos. ¿Cómo mm -hmm. comenzó esa intención, necesidad, también presencia y por este lado el, el sentido de la necesidad uh -huh. de acercarte o el interés a la, li, a la literatura, a este mundo. Perfecto, perfecto. Porque también es un mundo. Sí, es un Así que, mundo. ¿Hacia por dónde supuesto. comenzaste a acercarte vos y de ahí qué fue pasando? Sí, mira, yo cuando iba al secundario, ya hace bastantes años, hecho de paso, <risa> un día la, la profesora de literatura, de lengua en ese momento, en el industrial, hace una, un juego, como, un, como si fuera un taller. Este, con, el, con un disparador que decía, quisiera decirle. Entonces, a partir de ahí, los alumnos, nosotros tenemos que escribir algo. Claro. Entonces, a mí se me ocurrió, como yo uh -huh. hice el primer año en el 82, justo en la, con la Guerra de las Malvinas, uh -huh. puse, quisiera decirle Margaret Thatcher. Uh -huh. Hice un descrito, digamos, como cuestionándole cosas. Entonces, le, le cayó bien oh. el escrito a la, a la profe, profe Buceta, me acuerdo que era uh -huh. el apellido. Y me dijo, ¿por qué no te dedicas a escribir? Entonces me envalentoné y empecé. <risa> qué genialidad, <risa> qué buena profesora. Eso muy buena profesora. Donde... Sí, sí, muy bien. La verdad que en ese sentido conmigo, a lo mejor con los demás también, ¿no? Pero me sirvió mucho eh, el incentivo claro. de ella hacia mí, digamos. Uh -huh. Bueno, y a partir de ahí, bueno, empecé, compraba revistas de rock, la rock. Me acuerdo que para, te venía una revistita que vos podías aprender a tocar la guitarra pero además venían con publicaciones y poemas y empecé este, a copiar, digamos, y a interiorizarme por autores, bueno, por supuesto, Cortázar, Neruda, Borges, con todos los, los, los más conocidos, digamos, uh -huh. en ese momento. Este, y a partir de ahí, bueno, empecé a escribir y después, con el paso del tiempo, se dio la posibilidad de que yo pude acceder a la experiencia que fue la Biblioteca Meguino acá en Venado, la Biblio, y bueno, ahí estábamos rodeados de. ¿Qué marcado libro. generaciones, Cuéntanos un poco esa etapa, porque aparte sí, eh, sí. Te debo reconocer que también viviste en esta etapa, eh, eras mm -hmm. muy adolescente, supongo, muy, sí, muy sí. jovencito, en todo lo que tiene que ver en el 82 con las Malvinas, Exacto. y con, entonces como sí, que sí, también sí. lo mamaste desde otro sí, lado, sí, quizás sí. había otra costumbre, podemos decir, positivamente no estaba tanto la digitalización no, como no ahora, Para entonces nada. recurrir a claro. la lectura, recurrir a las revistas, a los mm -hmm. autores, ir investigando todo, bueno, no sé si de, de, tenés algún familiar, Familiar, que era eh, muy lector o no, que, este, no, que no. por ahí también te podía como conducir a ese camino. Entonces, eh, sí. y contarnos esta, esta cuestión también de la Biblia que ha marcado sí, a Sí, marcó, a marcó <risa> la cultura venadense, eso, la verdad. Eh, yo dejo el secundario y bueno, voy directamente ahí porque entro por el fútbol. Claro. Ya, digamos, estaba funcionando el tema de la biblioteca. Entonces, sí. yo accedí como otros pibes de barrio que andábamos ahí dando vuelta y vimos el fútbol y a partir de ahí, bueno, nos incorporamos. Eh, en ese momento había entrado lo que era muy, bueno, muy curioso que una biblioteca eh, juegue en la Liga Benadense de Fútbol, era una cosa rara, ¿no? se asociaba. No, acá, no se asociaba como... fútbol con, con la cultura esa, toda cartonada, y bueno, fue lo que principalmente los pibes de ese momento de ahí fueron lo que intentaron romper, ¿no? qué sé yo, después la trajeron a la Mona Jiménez, que también el cuarteto con la cultura. Raro. La cultura era raro, <risa> pero bueno, después el mundo fue para, para ese lado. Hoy por hoy no, o sea, no es extraño que las actividades se mezclen uh -huh. y que sirva todo para la cultura y para el arte, digamos. Uh -huh. En ese momento no. Claro. Este, bueno, fue el fútbol, fue la poesía, fue los libros, este, la música... Eh, la Facultad Libre, después el Barbabel, todo se fue eh, encadenando y se produjeron estos hechos porque, digamos, no sé, lo necesitábamos y la, capaz que también la sociedad venadense lo necesitaba. Fue una experiencia muy iniciática en ese sentido para mí y para muchos otros que hoy, Amigos míos que están en el arte, que están... Sí, porque este, tremenda camada de escritores. Hay tío. una camada interesante, ahí, sí. De acá, de tío, sí. de escritores, sí, de, editores, de, de editores, de gestores, de, de gestores culturales, de, gestores de productores. Culturales, exactamente, exactamente. Y eso también generó para que otras personas, qué sé yo, por ahí no, no eran allegadas al movimiento, pero eran amigos, o después se basaron en eso y sirvió para que... Este, qué sé yo, mucho de lo que se produce en Menado esté basado en eso también. Claro, sí, eh, a mí se me viene a la mente Sevilla, sí, que claro. presentó su libro, justamente sí, sí, la Biblia, sí. claro, y o sea, me parece que ha marcado este un montón. Y te había yo preguntado anteriormente, uh -huh. en tu familia, ¿tenías alguien que te introdujera en este mundo de las palabras, de la lectura? No, en realidad no, pero qué sé yo mi madre siempre fue ávida en ese sentido, no ella, pero para con sus hijos, digamos. claro Qué sé yo, ella me enseñó la, el primer acorde de la guitarra, por ejemplo. Mira, claro. Me reúne una guitarra esa es la menor, y claro. a partir de ahí yo arranqué, fui a aprender, qué sé yo. Y ¿Cuál con es la su nombre? Mari. Mari. Mari, mi mamá, sí. Este, un saludo para mí. Este, y después con, la, con los libros también, ella me regaló un día creo que era algo, bueno, Tom Sawyer, algo de eso. Uh -huh. mi, la hermana también, muy lectora, mi madrina, hasta el día de hoy, y también un día me regaló un libro. Y, y también mandarle un saludo, un porque no se a va a, a madrina, enojarme, también. <risa> Los atesoré y a partir de ahí, qué sé yo, eh, eh, no era como hoy, que uno no, había, no tenía redes sociales. Claro. Era complicado comprarse un libro. Sí. Uno no, se, no, tenía, no tenía referencias, digamos. Eso me sirvió después con la biblia, ¿no? Uh -huh. Que sí, con los más grandes, con los libros que estaban ahí. Pero de adolescente uno estaba ahí, que yo me compraba la Cantarrock o la revista Pelo, qué sé yo. Eran, y de ahí leía y podía ir al kiosco de la esquina de mi casa, le encargaba cosas y el kiosco le encargaba Rosario, Buenos Aires, esperaban el paquete y bueno, funcionaba así, digamos. Este... Wally, y en aquel entonces, como vos decías, fue una etapa iniciadora y disparadora de un montón uh -huh. de, de un montón cuestiones de cu sí. que afortunadamente trascienden hasta el día de hoy, uh -huh. quizás en la memoria, en lo documental, uh -huh. en revalorizarlo cuando se empieza a hacer al alguna excavación en aquel sí, pasado, claro. por decirlo uh -huh. de alguna manera. ahora de aquel entonces a la actualidad trascendieron un montón de cuestiones a través de personas que incluso hoy siguen brillando, por sí, ejemplo, sí. como vos y parte de todo bueno, este grupo. Gracias. Ahora, sí, siguen brillando desde aquello que se les fue mm -hmm. sembrando y mm -hmm. hoy siguen en esa siempre sí, sí, activos, digamos. digamos, digamos Exactamente. Ahora, en aquel entonces, ¿era posible pensar o habría algún espacio como el que hoy vos permitís y promovés? ¿Vos te referís al taller. Al taller. Había algunas cuestiones que en la misma biblioteca había un taller de escritura, pero... Todavía era muy formal, ¿viste? era una profesora que estaba ahí, entonces nosotros íbamos y nos hablaba de Borges, de Cortázar. Bueno, íbamos un poco, nos aburríamos, viste, un poco. Después con el tiempo eh, eso se fue abriendo, pero con mucho tiempo post posterior, claro. con esto que están en auge hoy, por ejemplo, los, los talleres literarios que tienen que ver con una cuestión que viene de Buenos Aires, sobre todo. Los talleres surgieron en Buenos Aires durante la década. Este, horrible de la dictadura cívico-militar. Este, gente que antes de la dictadura se juntaba en los bares, se juntaba en las... Bueno, públicamente después se tuvieron que esconder y a partir de ahí se juntaron intelectuales, escritores que no podían hacer otra cosa, o resistían en su ciudad, o se iban al exilio, o algunos se los mataron. Uh -huh. Pero bueno, se recluían ahí y empezaron a eso, cranear cuestiones que tenían que ver con la literatura, con, con los juegos, con... Con la investigación, este, y después, bueno, esos, esas personas, que eso como Liliana Hecker, que justamente estuvo en Venado, que va a venir ahí, que también hablaste de, de Sevilla, bueno, de todo ese, ese grupo, este, o, o, o también vino a la, a la Feria del Libro que hubo, uh -huh. a Belardo Castillo, bueno, fueron gente que dio en ese sentido un paso iniciático importante para que hoy los talleres literarios en el país estén. Este, en auge y algunos, en algunos casos se puede decir que también de moda. Todo el mundo casi uh -huh. va a un taller literario. Uh -huh. ¿sí? Claro. Este, bueno, ¿Cuál en es ese momento de, no existían. La claro. definición de taller literario, uh -huh. ¿qué promueven estos espacios y cuáles son esas características que lo diferencian de aquel taller literario claro. que vos bien decías, nos aburríamos, estaba sí, la própera, un contexto sí. más formal? ¿Qué ha ido cambiando y cómo fue ese cambio? Mirá, eh, tienen, para mí tienen el mismo sistema que inventaron estas personas que te dije recién, Hecker o Abelardo Castillo, entre, entre muchos, ¿no? Ellos dos entre muchos. Uh -huh. eh, lo que tienen de particular, eh, de algunas ramas que salieron de ahí, es la investigación del texto y eh, lo lúdico. Eh, uno va a escribir eh, a partir de.. Este, sigue hablando, bueno, sigue hablando. A partir de, de ¿cómo es? Este, disparadores. Eh, a partir de juegos uh -huh. eh, bueno, particularmente yo me baso en, en lo que fue ahí este, claro, ahí hay alguna foto eh, bueno, eh, grupos que han eh, que yo, eh, investigado en la creatividad uh -huh. eh, y, en, y, en, y, en, y en lo lúdico justamente eh, yo propongo ponerle un, un, un disparador y a, con un texto y a partir de ahí jugamos eh, no es que vamos a ser este, yo le digo siempre, nosotros no somos porque si nosotros eh, creemos que vamos a hacer Borges, estamos bueno, sonados porque Borges fue uno eh, yo les planteo que cualquiera puede escribir mediante estos disparadores que yo les propongo o que le proponen otras personas este, y entonces uno empieza por lo lúdico empieza este, a escribir en su casa un poco, a escribir ahí en, en, el, mismo, en el ambiente, en el, en la, en el mismo lugar que, que acuden. Y después, bueno, cada uno va haciendo con eso lo que puede, lo que quiere, lo que desea. Hay algunos, algunas personas que lo hacen para divertirse, para distenderse, y hay otras que, no sé... Quieren, por ejemplo, ser escritores. A escritora. propósito de eso, también te iba a preguntar: ¿cuáles son las inquietudes en Venado Tuerto uh -huh. actualmente uh -huh. con que mayormente se acercan a palabrerío, palabrerío? Sí, sí, como yo te decía recién. Eh, muchas personas, por ejemplo, por hacer algo, uh -huh. como van, no sé, eh, a pintura sobre tela, sí. van y prueban con escritura uh -huh. creativa. Este, y bueno, y se dan cuenta que, digamos, que tampoco es. No es un hobby, sino que hay que ponerle un poco de garra, un poco de investigación, hay que leer sobre todo. Claro. Y que mucha gente por ahí no lee. Sí. Y entonces a partir de ahí, bueno, empiezan a conocer autores, métodos, formas de escribir. Este, y, y después, bueno, como te decía, hay otras personas que quieren ser escritoras, claro. o escritores, sí. y, y, y lo toman con, con mucha más seriedad. Y después yo creo que las otras personas también ven cómo es el clima, la, pro, la propuesta... Y se comprometen con lo, con el texto, con la investigación, este, y con la creatividad también. ¿no? Y se puede, está abierto este taller para alguien que, por ejemplo, como bien dijiste, no lee, pero ¿Mm? sí le gusta la parte de la escritura. Porque sí, sí. puede pasar a veces que a uno le guste más lo que tiene que ver con la escritura sí. y no tanto así con la lectura, que o sea, va como todo de la mano. Sí, sí, pero claro. se pueden acercar tranquilamente al taller? Por supuesto, porque digamos. Yo lo convoco como para iniciados, para iniciadas, uh -huh. no tienen por qué tener este, experiencia. Bueno, para eso estoy yo, para después empezar a recomendarles textos. Uh -huh. claro. Para mí es fundamental que se lea, como decía Borges, eh, él decía que era mejor lector que escritor. Uh -huh. este, eh, y es fundamental. digamos, Ahí está dividida la cosa ahí en el grupo, por ejemplo, porque hay algunos que dicen, yo, digamos, si leo, voy a tratar de robarle a la persona que leo. Y hay otra que dice, bueno, pero si vos este, no lees no vas a poder crear nada porque uno siempre se basa de algo. Totalmente. Está bien, digamos, tomar cosas de los que saben uh -huh. y después para uno ponerle su propia voz, claro. para uno después hacer su propio camino, uh -huh. digamos. Uh -huh. Porque si no, ¿cómo se aprende? Siempre uno tiene referencias. Totalmente. Si no, no se puede hacer nada. Uh -huh. Después, con esas referencias vemos lo que hacemos. Claro. Si tratamos de destruirlas o uh -huh. tratamos de superarlas, o tratamos de honrarla, pero siempre tratando de, siempre a partir de ahí, construir nuestra propia voz, digamos. Claro, una identidad, un perfil. Exacto, exacto. Wally, y en este caso preguntarte en primer lugar, ahora voy con la otra. Sí. Actualmente, mayormente, interés de quiénes notás y que se acercan y perduran en estos talleres. Bueno, sí. Hombres, mujeres, edades. Mira, hay, de, eh, bueno, un variopinto de edades. Eh, hay más mujeres que hombres. Uh -huh. Siempre me pasó en todos los talleres que sucedió uh -huh. eso. Pero eso pasa de un tiempo a esta parte. Antes no era así. Ah, mira Ustedes sí tienen por ahí... ¿Hace cuánto que esta palabra el Y está desde el... Eh, a ver, eh, déjame... Ver, 2016, Ajá. 15, 16. Porque solo empecé en el SIC. Uh -huh. Este era un... Eh, lo arranqué, era un taller de la municipalidad de la otra gestión. Eh, después lo hice privadamente. Uh -huh. Pero paré nada más que en la pandemia, claro. digamos. Fueron un año, un año y medio, pero siempre estuvo, bueno, este, continuidad del taller. Claro, claro. Eh, no me acuerdo qué me dio... La era... observación de la transición, de que quizás ahora hay más mujeres... Ah, sí, porque si ustedes si pueden investigar un poco con respecto a lo que es la, el arte y la cultura de Venado, antes, por ejemplo, sobre todo acá fue un Venado Tuerto, una ciudad que fue bien, siempre teatrera eh, o, o musical, qué sé sí. yo, hay muchos músicos que triunfaron, entre comillas, en uh -huh. Buenos Aires. Uh -huh. Y el teatro acá en Venado, el teatro independiente de Venado, bueno, dio resultado como, por ejemplo, el galpón del arte. Exacto. Y en general siempre había más hombres que mujeres. Era, no sé por qué. Este, sucedía eso. Sucedía eso. Sí, a, qué sé yo, viste era como un prejuicio ver mujeres haciendo cosas. Claro. Pero a medida que fue avanzando el tiempo, se revirtió eso. mira Hay más mujeres, eh, digamos, que hombres no sé si capaz que sean todas las actividades en general pero en la, en la cuestión cultural y del arte se ve más eso okay. están como más ávidas más activas más creativas que los hombres inclusive en ese sentido creo que los han superado ampliamente este, nos han superado ampliamente <risa> este, quizás debe ser por esta cuestión de que en estos últimos tiempos bueno, la mujer eh, ha tomado protagonismo en la sociedad, me parece bárbaro eso y que bueno, no sé si el hombre se se retrajo un poco por una cuestión de, no sé, que se vio avanzado por las mujeres porque directamente las mujeres son en este momento más capaces que los hombres. Claro. ¿sabes? Wally, y en esta trascendencia que viene teniendo Palabrelío uh -huh. con sus diferentes adaptaciones, también así han ido siguiendo el taller diferentes alumnos, año a año se renueva, está abierto uh -huh. para que se sumen nuevamente otras personas. Sí, mira hay dos personas que están desde el principio, uh -huh. pero después, bueno, se fue renovando. Eh, en un momento yo tenía tres talleres, en el SIC, en la Biblioteca Rivadavia. Inclusive tuve la hermosa experiencia de hacer un taller eh, en el Puertas Abiertas, ahí en el, en el lo que es, sería el lugar donde están detenidos los menores. Ah. Eh, eh, el, sí, el Puertas Abiertas, no me acuerdo bien el nombre como es, pero sí. depende de la provincia. Sí. Eh, los menores por ser menores, no, no pueden ir a una cárcel de mayores, entonces los tienen ahí y se llama Puertas Abiertas porque andan circulando adentro, no están presos, digamos. Claro. Este, pero bueno, tienen compli com están complicados con, con la ley, con la justicia sí. y, bueno, tienen diferentes tareas. En un momento yo fui ir taller ahí. Fui dos años, hicimos dos revistas, Mira. este qué sé yo, los pibes no quieren hacer eso porque no quieren estar presos. Sí, bueno, aparte hay todo un contexto de su vida tal vez que, que, que están negados sí, a todos, que hay un montón de cuestiones que tendrían que cambiar. Exactamente, porque en realidad, bueno, eh, yo me lo planteé a eso, digo, ¿sirve que yo vaya a darle un taller de escritura a estos pibes uh -huh. que tienen esta problemática, que tienen otras necesidades? Este, y bueno, en un momento dije, bueno, algo, ojalá algo les sirva. Eh, bueno, pero, perdón que te eh, interrumpa, sí. por ahí también la escritura es, es un, me, un, me, eh, un medio como para poder hacer nuestra descarga. Seguro. Sí, o la importancia que vos le brindabas de tu sí, tiempo, sí. de sí, ir, sí. De, uh -huh. de brindarle con esa intención de me importás, me interesás, Exacto, y de hacerlo sentir también sí, sí, que Más allá de la escritura. Y que sus ideas sí. también son valiosas uh -huh. y que pueden encontrar, como vos decías, en esto de la escritura un montón de otras cuestiones. Sí, yo creo Entendemos que se, lo, que sí, se le sí. debe dar a estas personas de cualquier edad. Exacto. Un abordaje uh -huh. súper integral, y ahí entramos en otro debate sí, que es no un vamos debate a interesante, ir, pero, además. Sí, sí. interesante. Eh, por supuesto que yo llegué a esa conclusión, justamente casi como vos estás explicitándolo, este, también quizás para justificar mi trabajo. Pero bueno, yo en un, en un momento este, me sentí bien, qué sé yo. Es eh, bueno, una sensación que, bueno, por ahí te sentís bien, por ahí no, y te la planteás vos mismo. Pero bueno. Sí, es un desafío total. Eh, es para un desafío vos. es un desafío porque... Eh, no, la persona no fue a tu taller, vos... No, estás claro, yo voy y, ahí, y, y es como que el Estado le impone a los pibes para que se porten bien a hacer mm. eso, ¿no? Claro. Este, para rescatarse. Uh -huh. Y bueno, y eso por ahí no tienen esa lectura. Claro. Eh, Tal cual. Pero bueno, yo creo que eh, pude integrarme con ellos, uh -huh. porque ellos a mí, no, como decías vos, no se van a integrar. Y bueno, fueron, fue una experiencia muy linda, la verdad, muy, muy buena. Otra de las preguntas que se me venía a la mente, bueno, el taller está abierto, ahora voy con la que quiero ah, hacer sí, sí. desde hoy. ¿Dónde funciona hoy? Sí. ¿En qué horarios? ¿Qué días? Perfecto, perfecto. Sí, el taller puede, eh, se puede acceder cuando quieran, hablan conmigo, siempre está abierta la, la inscripción. Ya tenemos un grupo armado, también eso es, eh, o sea, hace dos años que estamos con el mismo grupo y eso, por bueno, cuando... Pasó que por ahí la gente iba y no se sentía, este, bueno, no se sentía cómoda y se retiró, qué sé yo. Claro. Eh, Funciona en la Biblioteca Meguino, ya es el segundo año. Eh, y bueno, este, está los lunes, también en un horario que me dieron en la biblioteca, yo al principio decía, bueno, los lunes en invierno no va a haber nadie acá. <risa> 20, 30, pero bueno, no, la verdad que no... Este, no, no, fue, no fue un escollo que fuera un lunes a las claro. 20.30, la verdad. Eh, y bueno, eh, estamos, estamos en eso, ya vamos, calculo que vamos a llegar a la mitad del, del año y vamos, tenemos ganas bueno, de hacer una lectura, una actividad para bueno, ir mostrando las, los resultados de, de las experiencias, digamos. Wally, y por otro lado preguntarte, quizás en estos últimos años, mayormente desde ese 2015-2016 uh -huh. a la actualidad, al presente, Mayormente estos escritores, por supuesto, con... Teniendo la confidencialidad, sí. porque quizás muchos también lo toman como un lugar íntimo donde mm -hmm. están abriendo su alma, mm -hmm. sus ideas, donde muchas Seguro, veces claro. quizás dicen, ay no, pero esto tal vez uno se juzga mucho también. Sí, es súper justo, Y sí. hasta que se logra sí, claro. decir, bueno, no, tengo que empezar a escribir algo que quizás no va a estar tan bien, o de acá a un par de años lo voy a leer y voy a decir, claro, mira, cómo claro, escribía esto, bueno. Claro. Pero eso que empezó haciendo lo llevó a poder tener la otra experiencia de, de evolución y de mejora. Mm -hmm. ¿Cuáles son los, los temas que actualmente más ¿Se orientan o eligen escribir? Mira, las mujeres, es eh, justamente es la mujer. Mm. Es la violencia de género, uh -huh. es eh, bueno la libertad, eh, eh, su inclusión en la sociedad, el cuestionamiento hacia los hombres. Mm. Eso es, se ve, pero claramente. Sí. Eh, y bueno, después los hombres que, estamos, que, que están ahí, que estamos ahí, ¿Qué sé yo, Hay uno que le gusta mucho el terror entonces va por ahí. Es bueno, cada uno tiene su estilo. O sea, claro. este, Más o menos sabemos de qué van a empezar a escribir. Mi idea es que no escriban siempre lo mismo, sino que bueno, que experimenten con... Uh -huh. Por ejemplo, yo les hago cambiar de roles. Bueno, ahora voy a escribir sobre terror, voy a escribir, escribir sobre violencia de género. Claro. Bueno, que es una cosa que los hombres también que lo hagan. Está bien, me parece, para que hacernos cargo de eso. Y vivir. Sí, cargo también la postura, porque la como postura, siempre exacto. decimos, sí, entendemos sí. los niveles de violencia que hay uh -huh. generalizados uh -huh. en la sociedad, exacto. lo que sucede por parte de, del sexo masculino uh -huh. para con la mujer, uh -huh. digamos, uh -huh. pero también hay no hombres que hoy en día, por ejemplo, te cuentan desde jóvenes adultos que no saben quizás cómo avanzar para con alguna claro. mujer y sí, no significa, sí, claro. y no todos van a tener orientación característica no, psiquismente no. violenta. Exacto, no, no, ni hablar, seguro. Y lo digo yo como mujer, mm -hmm. con respeto también mm -hmm. al, al feminismo, a quien practica mm -hmm. los, los extremos, pero bueno. Yo siempre estoy, obviamente, no me gusta decir ni siquiera en contra de la violencia, uh -huh. porque me parece que decir en contra ya no, es hasta claro, violento. Exacto, exacto, Pero Cualquier sí. violencia, ya no puedo ir a una cancha, por ejemplo. No, Pero volviendo claro. a este presente también que venimos es charlando, complejo, sí. nos queda también el aspecto de Wally como escritor, más allá uh -huh. de coordinador. Uh -huh. ¿Cuándo empezaste a hacer esto? Si bien nos dijiste que fue tu lanzamiento sí, sí. también, quizás <risa> cómo se fue formalizando hasta el nacimiento de tus libros. Sí, bueno, eso fue más allá de la la anécdota que les conté acerca de la profe, qué sé yo. Bueno, eso fue ya cuando ya estaba eh, en la Biblioteca Meguino experimentando con todo lo que era el tema del arte y la cultura. Uh -huh. eh, sobre todo fue en la facultad libre, cuando venían escritores y filósofos y venían sociólogos. Entonces empecé a acceder a metodologías que ellos te daban. Porque, claro. bien Yo siempre escribía. Pero bueno, escribía intuitivamente, yo no sé si estaba bien, qué sé yo. Claro. Inclusive hoy conservo textos que digo, bueno, esto los conservo por una cuestión de, de amor por ellos, Tal digamos, cual. y porque representan lo que era yo en ese momento. Uh -huh. Pero bueno, no sé si vale la pena publicarlo, por ejemplo, porque era una cosa mía. Claro. Eh, no sé qué nivel tiene, pero en ese en ese momento fue cuando empecé a decir, bueno, yo podría hacer, dar un paso adelante y, bueno, eh, transformarme en un escritor, claro. digamos. De la biblioteca Meino se bajaba esta línea. Eh, sí. Cualquiera puede hacer cualquier cosa, inclusive en el arte. Nosotros, en general, no pasamos por la academia, ese grupo. Eh, no sé cómo teníamos secundario y algunos no, digamos. Pero entonces, qué sé yo, decíamos, ¿por qué no podemos ser músicos? y estudiamos guitarra. ¿Por qué no podemos hacer teatro? Hacíamos teatro. ¿Por qué no podemos escribir? Y escribíamos. Para eso agarrábamos los libros, nos basábamos en, en, qué sé, en escritores que habían ido. Bueno, y entonces eh, siempre yo digo, ¿cómo, cómo me nombro? Sí. ¿Me nombro músico? ¿Me nombro escritor? Entonces siempre tuve esa, ese miedo de faltarle respeto a los verdaderos artistas, claro. digamos. Eh, y entonces decimos, bueno, tenemos que autodefinirnos como artistas, ¿por qué no? Claro. Si nosotros, o yo en este caso, eh, estoy dedicando la vida, uh -huh. Muchas uh -huh. veces dicen que hasta cuando uno está mirando un cuadro, uh -huh. que está aplicando su subjetividad, su interpretación Exacto. interna claro, su interpretación. y está en silencio, hasta uh -huh. eso ya es arte, Esa Exacto. interpretación. La interpretación del que mira, uh -huh. por supuesto, claro. Eh, digamos, si uno tiene la posibilidad, o si uno tiene la posibilidad de ver una obra de arte. Y saber que está mirando una obra de arte, bueno, yo creo que es, es coincido con lo que decís. Lo que pasa es que en la sociedad no tiene por qué gustarte el arte, pero yo creo que es una necesidad del ser humano. total Pero bueno, hay bueno, sociedades, o hay el poder, o llamémoslo como querramos, que inhiben al ser humano de hacer eso porque lo inhiben y le coartan la posibilidad. Porque eso te da la posibilidad de ser libre, de cuestionar, Claro. Yo creo que al poder eso no le gusta, uh -huh. lo incomoda. Claro. Entonces le conviene que menos gente esté adherida o conozca las cuestiones del arte y que otro esté en otra cosa. Bien. Porque el arte, en definitiva, como yo lo entiendo, el arte tiene que cuestionar. ¿Y sí? Tiene que cuestionar, tiene, porque si no, no tiene no, sentido. Claro, no sería poner no, Claro, exacto. <risa> sería la función. Te quería preguntar, porque recién hablabas de libros que mm -hmm. escribiste. ¿Cuántos libros escribiste? Eh, sí, escribí tres libros. Tres libros. Eh, Hace por el 2010, eh, edité, junto con el Miguel de Rochit. El Mili que hace la revista Ojito. Sí. Que viene eh, todos los lunes, aquí claro, de 20, 20 a 20 30 con Abel Pistrito en Fuera de agenda. Bien, perfecto. Un saludo al Mili, entonces. es <risa> sí, un amigo también. del alma. Eh, yo colaboraba en la revista un tiempo, colaboré y entonces un día surgió la posibilidad, como yo había tenido, juntado ya algunos cuentos, algunos escritos de la misma revista, dijimos, ¿por qué no podemos editar algo? Claro. Entonces fuimos a la imprenta que él imprimía su revista y diseñamos el libro Sí. pero bien, muy casero era. Este, pero digamos, era un libro. Era un libro, <risa> era un libro. Sí, sí, era un libro. Inclusive, no sé, lo tengo acá, pero está en el... Eh, y bueno, hicimos la presentación. Tuvo, digamos, acá cierta repercusión, digamos. El ¿Y libro. hacia dónde estaba orientado? tenía Sí, eran notas eh, que yo publicaba en la revista, que era un personaje que se llamaba Brojo, hmm. que era un periodista que, bueno, tenía cierta particularidad... Y hacía este, bueno, notas que refería a la, a la sociedad benadense, la, criticaba la idiosincrasia venadense claro. y él siempre se ponía como que era una persona sabia pero terminaba haciendo todo lo contrario. Claro. <risa> Veo que podés eh, mezclar ¿no? el tema de la literatura un poco con el humor también. Sí, sí. Que... Eh, es, yo en este momento estoy tratando, siempre cuando escribo me sale sí. el humor por algún lugar. Sí. Este... Bueno, los escritores, compañeros de escritores venadenses siempre me dicen: tenés que salir de eso, tenés que salir. De... Y bueno, no puedo. Pero alguien te tiene que venir a designar otro rol, como haces con tus alumnos claro, en el exacto, taller. Exacto, exacto. <risa> siempre alguien está bueno eso, mostrar los escritos, porque alguien siempre te va a decir: mira, está bueno, pero fíjate que esto. Claro. O sea, cansás con esto, tenés que salir de acá. Ya. Bueno, pero muchos también te elegirán justamente, porque saben que en, en tus puede libros ser, sí, puede se ser. puede uno sonreír. Sí, sí, sí, una vez hicimos una. No, me convocaron a una lectura, que es, era un grupo que se llamaba Hablando Te Cuento. Mm. Hablando Te Cuento, que sí. Y entonces uno de la, una de las organizadoras me dice, mirá, ese yo. Me gusta que vengas porque vos tenés cierta particularidad. Bueno, me vas a decir que sos bueno escribiendo. No, siempre tenés algo cómico y entonces la gente se ríe. Bueno, comentamos que la escritura no, no debe ser nada fácil y mucho menos eh, generar risa a través de la lectura. No, no. Que eso es un mérito que tampoco te lo podés. Eh, claro. digamos, dicen que hacer humor es lo más difícil que hay. Sí, claro. Este, porque bueno, uno tiene que hacer un... Siempre, digamos, el humor rompe. Con, con la naturalidad de las cosas uh -huh. o con el sistema digamos. Uno, digamos, es, el humor es poner una cosa en un lugar que no está Total. que no debe estar ahí, entonces uh -huh. desubica digamos, uh -huh. este, o, y uno dice ¿por qué está esto acá? entonces hace un análisis se ríe Exacto. Eh, y bueno y el segundo libro fue en el 2013 de poemas eh, con el Corán y el Termotanque que es una editorial de Rosario, no existe más pero eran pibes de acá de Venado que fueron a estudiar a Rosario y crearon una editorial, uh -huh. era Lucas Paulinovich Juan sí. Campo. El eh, hijo del Moli. Exacto, exacto. Eh, y bueno, lo presenté acá, lo presenté en Rosario también y como eso me dio la posibilidad de que este, al ser una editorial uno ya se desentiende de ciertas cosas, claro. ellos se encargan de la venta, de la distribución. Exacto. Y bueno, y más con el último, sobre todo con el último, que fue el año pasado, que fue Casa Grande Editorial, que fue mi primera novela, una novela corta, iniciática, este, que bueno, él ya lo, re, lo distribuyó por las ferias, lo distribuyó por librerías, y eso, la verdad que... ¿Cómo se llama tu novela esta última que hiciste? Eh, los días que me la pasaba corriendo. ¿Los días? ¿Y se puede adelantar un algo? Sí, de es, que, una, es una, menos, una novela que yo suelo escribir en un fin de semana, pero bueno, después la fui... Puliendo. Este, la fui puliendo, pero la, la tenía escrita hacía 10 años atrás, ah, la novela. Este, y un día le propuse a, este, al editor, que lo encontré en Rosario, y le dio cómo tengo que hacer para publicar una novela. Y me dice, bueno, pasame la y la publicamos. Uh -huh. Él no sabía que yo la tenía hacía mucho. ¿Y hay otras obras de vaca así como guardadas, que podrías revivir y contextualizar en libros del género? Les sí, tengo que escrito sea. un montón de cuentos. Uh -huh. eh, y He empezado también una novela y tengo, bueno, qué sé yo... Eh, sí, sabes ¿Cómo qué sé yo? Sí, no sé cómo nombrarlo, porque yo no sé si son cuentos, si son relatos, porque en un momento escribí mucho para La Rabito Ajito, en un momento uh -huh. escribí también para Pueblo Regional, uh -huh. el gran Pablo uh -huh, me convocaba... Sí. Este, la verdad que siempre le agradecí porque por ahí escribí algo en Facebook, y él me decía, che, igual esto está bueno, ¿No lo, puedo, lo puedo publicar y lo sí. publicaba. Claro. Entonces después escribí en la revista de 1927, eh, Andrea Cedo lo publicaba también, o sea que tengo textos claro. que tienen que ver, no sé, con, con las crónicas, si claro. se quiere. Pero bueno, eh, la tengo ahora eh, el, el próximo proyecto es editar un libro de cuentos. Bien. Eh, que ya tengo, bueno, cierta cantidad como para este, tener poner a consideración y bueno, sacar lo que no sirva y dejarlo mejor. Claro. Porque si tenés tres o cuatro y hay tres que están buenos o dos que están buenos y dos no... No tenés cantidad, digamos. Entonces uno está bueno tener cierta cantidad claro. para después empezar a discriminar. A ¿Cuándo está bueno uno un cuento? Bueno, eso también depende del, del editor. Eh, está buena qué? la pregunta ¿Y que hace. ¿Por hacer. qué depende del editor? Y porque uno por ahí no se despega del texto. Yo puedo, como decíamos recién, puedo pensar que un cuento está bien, que tiene una buena resolución. Sí. Un cuento no es una novela, un cuento es algo más este, corto, estrecho. Que tiene que tener una resolución. Claro. No se puede esplasear en los personajes, porque, digamos, un capítulo podés hablar de una novela, digo, podés hablar de un personaje. Claro. En otro, Pero él, él decía eh, Cortázar, cuando le preguntaron una vez qué diferencia había entre una novela y un, y un cuento. La novela, él siempre le gustó el boxeo, entonces uh -huh. él lo metaforizó con el boxeo. La novela gana por puntos uh -huh. y el cuento gana por nocaut. Uh -huh. Claro. O sea que tienen corte abrupto. Exacto. Y, y, bueno, este, y bueno, yo puedo decir también que todos los cuentos están buenos, pero por ahí no veo, yo no tengo la visión que puede llegar a tener una persona que no los creó. Claro. Que, que, que no tiene nada que ver conmigo. Inclusive está bueno también que no tenga relación conmigo. Porque si viene un amigo y me quiere, me dice... Bueno, no me va a decir, che, fíjate, esto es horrible. Entonces, claro. Una persona que no te conoce, que no tiene un afecto con vos, te lo va a decir, mirá, Total. porque también hay una cuestión que tiene que ver con el dinero, uh -huh. no, no, no quiere fracasar en eso él. Entonces, uh -huh. no se va a arriesgar en decir, bueno, le voy a publicar a este una cosa que es horrible, digamos. Uh -huh. ¿no? claro. Bueno, me parece que por ahí viene la, la respuesta a tu pregunta. Perfecto. Bueno, debemos ir poniendo punto final a ah, esta bueno. charla por hoy <risa> bueno, porque bueno. nosotros también seguiríamos charlando <risa> mucho. Y, sabes, sí, y notamos verdad, tu muy, predisposición muy viola, muy también. Viola. A mí me quedaron muchas preguntas <risa> como en tantas entrevistas. Pero bueno, ya está nuestra próxima invitada también allí debajo. Así que te extendemos, como hacemos con muchos invitados, la invitación nuevamente, bueno, te comprometemos perfecto, al aire perfecto, perfecto, perfecto. para también poder algún día y quizás profundizar en algunos detalles a la hora <risa> de la escritura, hablar más de... Más pan... técnicamente por Exactamente, ahí. Sí, tal cual. Sí. Así que recordemos, por favor, Wally, las formas de contactarse con vos, de qué forma se lleva adelante Palabrelío. Bien, eh, si querés, por el teléfono, por favor, 3462 543173 73. mandan un WhatsApp y, bueno, hablamos. El, el taller se dicta todos los lunes en la Biblioteca Meguino, en la Biblio, a partir de las 20.30. Este, bueno, por ahora ese es el, el espacio Perfecto. que manejo, digamos, este año. Y en las redes sociales también te pueden encontrar sí, y Instagram más. como Wally, Wally Abaca, y Abaca, en, en también está Palabrelío, tiene también mm. su Instagram, Facebook como Wally El, aparece así. <risa> así que bueno, me encuentran fácil por ahí. Perfecto. Gracias por todo. No, por favor, gracias a, gracias a ustedes. Y así charlábamos con.